Buenas, buenas, buenas chicos, pero que lo que tal Pues bueno gente, espero que os haya gustado la primera parte Porque esta es la segunda Y bueno, pues eh, empieza un poco ya A darle cañita a lo que es un poco No, no de nido, bueno de nido ya vimos en la primera parte Que <ríe> iba a ser un poco durillo Durillo para los que somos un poco más Sensibles a esto <ríe> Y nada, esta pues eh, algún susto que otro Nos vamos a llevar, ya veréis Y nada, seguro que os lo vais a pasar igual de grande Que la primera parte, así que eh, nos vemos Hasta ahora Vamos. Es un idiota, sí, tío, tío. Un es un idiota. La verdad es que es un poco idiota. Que vomito... Que vomito, tío. Déjalo, En serio, ¿no? Nunca. Todo el rato. Eh, no vas a mentir. Este es un dios sabio. está inseguro porque si el tío lo ve con unas ansias le mire de una manera y como se van a quedar muchas horas en la mar puede ser que se agache a coger una botella y viene con ra por detrás y si le, hace, le hace un hijo ingenio porque lleva las gafas, ya lo hemos dicho. Ansia es de beberse una cerveza y quedarse borracho, pero para quedar bien ha dicho que no. Y cautela, cautela, porque es cauteloso. Porque de momento la rubia se está empotando su hermano, pero cuando el hermano la rubia se cambia a su hermano, está cautelando para llevársela a ella. El tío sabe, es inteligente, Trabajos actualizados, ¿de quién es? Pues ya lo hemos leído. Se ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, bien, ¿eh? De hecho, el Corner se parece un poco mío tío, ¿no? Por eso quiero matarlo Hijo de puta. Fliess, esta la, la capitana del Duque of milan eh, Tiene mucho valor y mucha su normalidad en la cabeza, veréis Pues realmente la que tiene más cabeza ¿eh? Sí, es que sí, que cómodos, pero... Um... Pero es, tiene un culo súper raro ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Sí, señor, es súper borde, loco La verdad es que sí que os parecéis Guille, no me toques los huevos, eh ah, Los de humanos señor. Unga, unga ¡Hueva! Toma, tampoco. Let's, go. Let's go. ¿Quién tenía zapatos y quién no? A ver, hemos hecho el reconto de zapatillas o cómo. Es que... Blanquiro, te toca Le van a morirse todos. A morirlos todos. Ya, primero, al primer evento ya lo reventamos gente. No, Mira la rubia lo que. Directos al battle Royale, te lo digo. <ríe> Con Antonio no queda ni uno. Duque e eh, impaciencia. A ver, déjame leer. Eh, ah, pero sí, antes de la impaciencia. Motivación. De que se quiere empotrar a la rubia en un barco. Que no la ha hecho. Inseguridad. Porque también le mola la negra y no sabe cómo decirlo. Generosidad. Porque atrae muchas cervezas y él solo se ve incapaz de bebérselas. Y impaciencia por eso, por la motivación de empotrarse a su novia en el barco. Lo estoy como trabajando para si alguien se lo pierde. ¿verdad? ¿Por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos, por si no encontramos nada en la mira cómo <ríe> <a> la puede estar muchachita. Buenísima. Es Sí. Este es diferente. Qué Solo terrible. digo que si se hace muy tarde, eh, conozco un par de sitios para darse un baño. Eh. Eh. ¿La has tirado en la indirecta o qué? Bueno, de que aquí. ¿La has en directa o qué? ¿qué probabilidad no, eh. hay de encontrar una aguja en un pajar? con y con la cámara. Tú tendrías que hacer lo mismo, ¿eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes entre manos, gato? Pobre, pobre el Fergie, tío. Me sale tan mal. Ojos? ¡Oh, ala! Mira. ¿Qué es? Parece un bombardero. ¿Amplías? Oh, ¿Amplia? sí. Sin duda es un B-29. ¿Es bueno? ¿Son los ratitos o los caballos en miniatura? Brad, la he clavado, hermano. Hora del baile de la victoria. Mírame. Se sí, viene, ¿eh? Oh, sí. El fornite. Ah, oh, sí. <risa> <risa> es un de Vale, el fornite, por favor. Ah, durante la Segunda Guerra Mundial los construyeron para navegar a la máxima altitud posible, transportando ojivas nucleares. Y man? la leche, ¿en serio? La leche, madre mía. Lo siento, un momento de crepito. Te arriba, ¿eh? Por favor, sigue. Pidiendo un Happy ah, Meal bueno, sí, al Comrade <risa> Un Happy Meal, loco <risa> informar a las autoridades por tu año. Ya está, está no Sí, técnicamente Seguro que no quieres hacerlo bien ¿A qué le importa nada de bucear? Nada de bucear, ráyate Rayate, de tirón, Antonio ráyate. Espera ¿No deberíamos bucear? Venga ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo si echamos un vistazo. Te dormí bien. Vale. <risa> Mientras sea rápido. No nada. Ahora tendré que salir despido. Me vuelo ¿no? de ganas de ser la primera ahí abajo. Te lo imaginas? Indagado. Voy a leer un. Abajo poco dónde? De... Voy a leer. O sea, he ido a leer. Y antes ha ido a vomitar. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil. Oído, buzo. Oído, buzo. Eh, ¿deberías hablar con tu hermano? Hombre, está pasado, eh. ¿Qué? Casi todo listo para salir. Está pasado, eh. Gracias, culpa. <risa> <risa> <risa> bueno. Lo que quieres hacer, te ¿no? Te en esto. Está captando, ¿no? Así uh, lo hacemos uh, bien. Vigila, Blay, eh. ¿Qué? Escucha. Ya sabes que el tamaño de mi cuenta corriente no compite con el de tu pene, ¿verdad? <risa> Solo quiero que ambos aportemos lo mismo a la relación económicamente. Qué mono, Alex. Tú aportas otras cosas. Solo si, basta. si nos ayuda a pasarlo bien, genial. Para eso está. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. Sí, yo tampoco. ¿eh? Vamos con calma. Ya la matamos, ya está. Nalgatitita, nalgatitita. Es puro que se sigue poniendo Desa muchacho. Sí, acabó. Llegamos a las manos. Vale, pero no te pases. Muy bien, prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Ahí va cuando te diste. Valeo, Qué grande lo bueno, que la negra está pesada. ¿Cuándo te vas a morir? La última. Bueno, tenemos normas no me jodas. Y las que Dile, hemos pagado un dineral, siempre. Sí, un uh, sí. no por culo, tío. No, Aneja a cojones. Estamos un poco. Llevamos mucho tiempo planeando esto. Lo entiendo. Pero hay reglas y leyes y costumbres. Estas reglas. Son bastante básicas. ¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? He buceado un par de veces. ...de peceos... no eso armas. no es un número ¿Conoces mil? las reglas? No lo creo. Ya, y ahí también podría ser un cementerio militar. Entrar sería ilegal e inmoral. Fidio sí, creo que sobrevive porque lleva mis escudos en el bolsillo. Vale, lo pillo. Sabes que sí. ¿Cuándo? Sí, no. ¿Cuándo qué? ¿Cuánto tenemos que pagar para que dejes de dar la lata? ¿Qué? ¿Eh? Olo. Esto no es por el dinero. ¿Sabes qué? Si no te puedo parar, al menos respeta las normas abajo. Y no hagas tonterías o me meterás en un lío. O sea, esta tampoco es colega. Simplemente es la dueña de un barco que nosotros le hemos alquilado, ¿no? ¿Verdad? Pero claro. Si tú la lías. Aparte de que va a tener que pagar un dineral ella por... Hacer, por hacerse responsable, claro. entonces es normal que se ponga así Claro, claro ¿Eh? ¿Un cuadro? Es como los totems esto ¿Eh? ¿Sí no? ¿Es verdad? Estaba cagando este no. Gente, estaba cagando, ¿eh? ¿Lo habéis visto, eh? ¿Cómo lo llevas? Vaya, no puedo creer que hayamos encontrado el avión No, no sé, ya estamos conmigo y no ha sido fácil con la Capitana Oko de Alcón detrás. Solo hacía su trabajo. Tío, qué ganas de ver qué encontráis allí abajo. ¿Y tú qué crees que habrá? Por las fotos diría que era un avión de búsqueda y rescate y eso mola. No sé si encontraremos gran cosa, pero... No olvides la cámara. Foto, o no ha pasado. Algunos estamos juntos. Luego le echamos un ojo a lo que encuentre y me dices que es, ¿vale? Crema ¿Ahora dices crema? Desde que supe que molaba Ah, telita. Vale, hasta luego Claro Gracias por venir Luego no te la chupo La conversación de hermanos más triste que he visto en mi vida, eh Mira que he visto, eh Y he tenido, eh, con mi hermana De hecho con mi hermana muchas conversaciones no tenemos Es más, eh... Que conversación conversación, de hecho. O sea, el primero que chille gana y el que chille más también gana. El que corte, coja más de los pelos también gana. O sea, a veces. está ahí ahí la cosa. Está la negra, tío. Tírale, hazle así y pa' más, lo pete. También por culo, bueno, está. Cuidado con esa muchachota. Ah, hay una abertura en la cola. Mira. Hay una Ubertura in the calls of the boat. ¿Aquí qué vamos a ver? Vamos a ver un... Un... Una polla marina ahí... No, a ver ni mierda. Sí, esto, lo que ver, lo. esto lo vamos a ver luego. Esto lo vamos a ver luego. ¡Este! Y aquí tenemos que agarrar. Eh, ¿tú? Eh, ¿tú qué? Filipollas. ¿No le puedes dar un empujón ni para el agua? Aquí tienes que ver algo seguro, tío. Tienes que ver algo, tío. Un raboncio o algo ahí, tío. Algo, tío. Botellas botellas no no hay botellas ¿Está claro? dos veces que las cogí has visto lo mismo ¿eh? claro. Madre mía. vale esto es el recirculador mucho más resultón que otros equipos de buceo coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua lo filtra y se puede reutilizar además reduce el tiempo de descompresión casi magia Vale, qué grande, ¿no? probando el oxígeno. El shelf, el selfie del tirón, loquete. Eh, eh, relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Relaja la raja tu hermano. Gracias por ponerme en el sitio. Me has puesto ¿Qué? en mi sitio. Muy bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo, Fleese. Pórtate, Connie. El Connie es un cañas, tío. El Coni no deja ni, ni pato mareando, eh. Bueno, se sea, parece a ti. ¿Qué agarramos? El palo... O la, no, cámara. la cámara... Yo dirijo... Una foto delante. Eras el filoco. ¡Oh, Joder, qué risa más falsa la chica... Tipo, no coges el palo. ¿Hablar? ¿No? Amor. ¿Amor? ¿Amor? ¿Amor? volver a entenderlo para nuestro especial privado después de traer el Espera que salga clip. <ríe> va a abrir su ¡Oh! Uy, muy directo. Ep, ¡Eh! la negra se ha puesto celosa. Lo, lo ha escuchado, ¿eh? Ha dicho que yo también... ¿Y ¿Dónde va con pantalones? Pero ponte un bañador, hija mía. ¿Dónde vas así? Ponte un neopreno. yo qué sé, pero no vas con texanos ahí, texanos ahí pequeñitos. No, no es No, no es bañador esto, qué coño es. Que con todo Tampoco lo toco, la... A ver, vamos a tocar. No, pero puedes ver la textura. Que es parecida a la del neopreno del pavo. ¿Ah, sí? Mm. ¿Eh? No Antonio Díaz. ¿Estás bien? Más o menos. Ah, ¿podemos decidir? Eh, un taiburón Un taiburón Ya ves, tío Es una pesada eh, no, no Yo, tampoco Yo iré a lo cogería todo Yo o sea, no. Lo tocaría todo, lo, lo movería todo lo, lo rayaría todo Lo movería, o sea Le daría hasta patadas e Incluso me haría si pudiese Más de lo que Poder puede Sí, pero claro, te sacas ahí la churra sí, y te viene un tiburón bien. y te hace... Estamos más Frankfurt, loco! Frankfurt español. Claro. ¡Nademos en busca de la entrada! ¡Nademos en busca de la entrada! De mayor quiero son... <risa> A qué ha hecho ya, Lille. El cliente de, de la Julia sonriendo. Ah, ¿Es más falso? Hey, ¡Hace una pinta con tu segundo hermano? No eres mi segundo hermano Uff, que borde con ganas Mantengo el no Tu rico, increíblemente guapo, tripulante Soy tu compañía para ¿Te tomarlo Tu el, Tu eh, fichos va a estar jugando un rato hoy, ¿vale? Lo vas a dejar aquí elegir Tu fichos, ¿qué que quieres elegir? Amigos, va, para arriba para abajo ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos a todos o lo dejamos que se vivan? Usted decide me ha dicho que, lo, que la negra muere Es muy largo de contar Es complicado y muy difícil de explicar es? Soy un tío complicado Implica unos cuantos viajes al banco Y firmar montones de papeles llenos de cifras en el orden. O sea que pediste un préstamo Te veo bastante listo Si te interesa, quizá mi familia podría invertir en tu negocio Eh, monté este negocio de la nada Muy amable por tu parte no, no, no, por tu por tu parte. Parte. Julius, gracias por ese no, no, no, foro, loco. No, no, no sé si va a salir la notificación. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Uh, ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke Cumilan. El, sí, el loco. Puta negra. Está liando ya. Ah, eh, Antonio. Ah. aún eres tú, eh. Cuida con esa muchachota. Hola, ¿cómo va todo? Parece que estás aprovechando al máximo tu tiempo de relax. Tengo no te muchos bien. talentos. Así que estás. varado, uno de ellos. Así que estás varado. Varado como es como una para ballena. Tratar. que voy a malgastar el tiempo ahí abajo en la oscuridad? Cuando yo me gusta lo que hay aquí arriba. El básico. Un cacha. Es la ficha, ¿eh? Es un fichicas, ¿eh? Muy buena. ¿Cuánto has tardado en pensarla? Toda la tarde. Tiempo bien invertido. Hay que aprovecharlo. Uh -huh. Nos vemos. Pues no. ¿cómo está la mar? Muy azul. ¿Y el cielo? Más bonito que tú. ¡Bam! ¡Punto set y partido! Ajá. <risa> ¿Cómo corta? Me encanta. Punto set y partido. <risa> me encanta cómo le corta, eh. La ha reventado, eh. La ha puto fuqueneado, eh, loco. ¡Eh, loco! Hay un tufito. El pechete está. vas tranquilo. Cuidado con esa muchachota. A ver, toca la mierda. Esta. Tenemos que estar pendientes. Para algo está esto que no hemos visto antes. Tío? Parece que está despejado. ¿Despejado? A las 20 va a llover, eh. Cuidado. Eh. Me ha puesto ahí, ¿eh? ¡Ti! ¡Ton! ¡Ti! ¡Míralo! Hola. ¿Todo bien? Espero que los enamorados se lo estén pasando genial abajo Espero que se lo estén... Tienen... ¿Qué sabes? Espero que sepan lo que hacen ahí abajo 20 metros no es poco descenso ¿20, ¿20 años? De es poco, ¿eh? 20 años 20 metros es poco, ¿eh? Bueno, a ver metros para abajo Cuidado, eh, no hay luz ahí abajo Julia tiene a Alex literalmente Comiendo de su mano vuelvo ¿Eh? ah, al trabajo Bravo. Literalmente de su mano Para no decir otra cosa ¿eh? La tuya es para arriba, eh No sé, lo que no sé No te digo para dónde está la mía, lo que te Y que ahora qué Aquí hay la guerrilla ¿no? Ah, no ¿Puedes Aquí. Ni Alex. Ni Julia. No contestan, loco. Ya estás visto. Ya estás vistazo, loco. Yo también haría un vistazo. Lo que te. Sí, esto me estompa ya el microcontraso. Hola, Tite. Hola, Tite. Vigila con esa muchachota. Hay nadie, loco. ¿Para qué hay un puto larga vista aquí si no se puede de nada, loco? Si me bien con los prismas, te encuentras un estereg, ¿sí o no? Este. En el que había un ester. ¿Ah, sí? Un susto. Ah, claro. Cuidado, hay una escotilla, ¿eh? Pone una bomba para bajar. Parece que está despejado. Pero a las 20 va a llover. ¡Upo! Habrá que vigilar esas nubes Oh, oh Eh, eh somos más por aquí Se viene Te encuentras un easter eggs No está la guía de camino, ¿no? No está la guía de camino, ¿no? Con la patera Tenemos Jaffe Company, no menciones a los submarinistas, ya me encargo yo. No hables, ya me encargo yo. Yo y yo en te... el pico del Taylor sentado, de los... Que, que no hable porque no te va la lío, a A mí sí. Boya. Sí, tío. Estate alerta, te Oh, sí. ¿Qué ha dicho? Ah, sí. Tendrán nasas bajo la boya. Bueno, si es que es de ellos. A lo mejor no extraen cervezas. Sí, claro. Alto policía me gana. Tú haciendo turnos larguitos, ¿no? Vamos Del tirón Eres puto Guille Como la lía Duquef Milan Vaya nombre también, eh Cuidado con esa nalgota ¿Yo qué tendría que hacer? No sé Cogete larga largavistas, ¿no? O esperar A ver, mira el, el Digiflow ese A ver, que cuánto ahora ya está, ¿no? Son tres el Guille, Guille a lo largo del Guille, loco Guille las cual, Guille las cual, la Guille cual loco. Ve a hacerlo de fórneas. No son guardacostas. No nos han detenido. ¿Y por qué nos tendrían que detener? A me las jodería! Pero estos son sus normales, de verás. Que son normales, tío. Chicos guardad la Nos encargamos de ello, tío No hay problema ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? Ustia, vacilado, ¿eh? Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30 Madre mía, loco ¿Sois expertos negociadores? ¿Me habéis convencido? Tomad, los llama cupones regalo Hijo de puta Yo lo mato, ¿eh? El guía squad y el negro conmigo Yo te traigo de vuelta, loco <ríe> Eh, pero, ¿cómo los ha vacilado, eh, el pudo este? ¿Qué? Eh, yo me tiro al agua igual, eh En la bola manera de clickbait, loco <risa> Eh, clip bon clickbait, chavales ¿Escusto? Solo a tabla Marrocos. ¿Cómo pasa la gota que me la come la muchachota, ¿Viste? Gente, se tenía que ver el teléfono, ¿eh? Subí la foto de esta tenía que estar mirando a ver cómo, cómo se ha desenvolupado y la gente, los comentarios que no ha hecho Guille, por ejemplo. ¿eh? Mi turno. Es verdad, que es mi turno, Julio. Dale, dale. Conrad dijo que en una foto se veía una apertura. No. Conrad, vale. Pues bueno. lo matamos, gente. Lo matamos todos aquí debajo. La muchachota. Y ¿quién me ha dado? ¿Un follow? La torreta, Mira, Javier. ¡Hijos de puto! Atento, ahora, atento, ahora, atento, ahora, atento, atento, so ¡Atento, atento, atento, atento! ¡No me jodas! ¿Sí o no? Botón, ¡Botón, botón, botón! ¡Botón, botón! ¡Gente, botón! ¡Guille! ¡F! En el chat. ¡Eh, estaba atento, eh! se corta! Sí, sí, pero... No, no, ¡No me he cortado, eh! ¡Puede ser peligroso! Yo me sé de uno que se cortó ahí. Que me lo tengo apuntado. Míralo. Las damatas primero, loco. Vamos a, vamos a observar el buque. Joder, Alex, lo, hemos lo hemos logrado, loco. ¿Te lo puedes creer? Ep, ep, ep, ¿Qué es? Es un ¡Toño! ¿Aquí en la... Cadro? No tiempo ¿Lo has esperado. visto tú, este? No, sí. oh, puede ser imposible. ¡Mírala! ¡Se marea! ¿Ha vomitado? No, no ha vomitado. Iba a, Iba a vomitar, ¿eh? C, C, C. c. No, ya lo he visto. Vale, lo hemos visto, ¿eh, gente? Había una rubia vomitando. Me parece que es la misma que esta. XD, D, D, D, D, D, d l, l, l, l, a mí me haría un pánico entrar aquí, loco oh. tú una pregunta ¿Esto cómo? cómo qué, ¿Qué mierda mecánica tiene esto, tío? Te que acostumbrarte. lo han teotado de lo mismo ¿Eh? ¿Arriba hay algo? Te veo yo que no han de la mecánica de la misma Aquí hay algo, ¿eh? ¿Entramos, no? ¿eh? Si quieres sea, estamos juntos José mismo. La José. buena amortización Tendrás que quitarte el equipo para entrar Es muy estrecho Y si te atasca siempre circulador es peligroso, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Tú sabrás de este personaje? Se muere no <risa> mi culpa ¿no? Vivo la vida, gente, vamos, a, vamos a de tiro, loco <risa> Es la rubia, ¿eh? pero la está persona... Bien. Es el personaje más valioso de este juego ahora, serio? de momento Yo de ti me quitaría pero el perro del brazo Como te pegas un susto lo matas Como te pegues un susto lo matas, susto, lo matas. A ver, vamos a que vean el tufito Es como está aquí estirado el perro este de las cojones, macho Dar por culo siempre, tío, el perro Udoki, hola Opo, ¿qué tal estás? Udoki, hola, hello. pierna, me lo, me lo estoy perdiendo. Rasgos, valor, está valorado eh, porque Rubia está en un buen valor. Emoción, está emocionada porque. Eh, bueno, no voy a hacer spoilers. Un pulpaso, loco. Hola, oh, pulpo. Es popo, loco, voy a, a, a Hace muy el tío. perro encima de la mesa, loco, tío, es un. Es un mítico del canal, loco. Pero gato. Udoki, bienvenido al streaming, disfrútalo. Yo estoy muy bien, ¿eh? he ido a la pelita esta mañana. ¡Ah, chaval! A la primera. ¿Qué estás haciendo? ¡Loco! ¿Qué se ha ido? Toma, hostia, ¿no? Hola, Edo. Va de carrito, ah, chaval. Va de carrito. Me alegro, loco. ¿Sí o no? Y luego quieres matar a este pavo, ¿eh? Ya te digo, Después tío. Puede carrear tu personaje. Ya ves, tío. Eh? Ya lo maté de todo, no te preocupes. No lo mates, tío. Más a la rubia, tío. La rubia. Main, eh. Una aquí. Sí, y estoy reventado, sí, estoy cansadito sí, sí, sí, Por eso sí, sí, sí, sí, no sí, estoy sí, ahí muy animado bien. Pero intentaremos hacer lo que se puede eh, sé si lo que hago, vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien en, todo, Se viene todo. al F, eh Ya ves, Guille, no, no, pero La rubia, y a, ¿qué hemos puesto? A ver Haría una investigación despejada, área dos despejada Y por detrás Dice se puede ver Un avión de rescate, un avión de rescate. De Una base americana, ¿Una base americana? Sí. El negro no me lo matéis, eh Que está muy potente el niño ¿sí? <risa> tu te negro. ¿Cómo te quedes con el hermano que lo controla él? Eh? El, el hermano... <risa> el hermano lo toco yo, que también es negro. Pero a ver, no tenía la misma... El mismo picarullo. Es un poco más friki. Y pero, yo, Doki? Hola chicos de la gorra, es Vicro Él ya se lo ha jugado en su canal y yo hoy lo estamos jugando en el mío. Así, para, no sé. Para traer cosas distintas a este canal también, ¿sabes? Una, una, una que es un, que, un. un, un, un... Un balazo, ostia. Pedazo baliño. Pedazo eh. Como hay un ritmo. Una baliña de un masogre. El balazo. El balazo. Bala. A ver. ¡Oh, qué pedazo de bala! bala ¿Me la puedo quedar o no? ¿Bala ante Pedazo de bala, eh. También te lo digo. ¿eh? Me la voy a poner aquí el collar y voy a ir ahí arrastrándola por toda la ciudad, loco. ¿eh? En plan, mira qué collar me he hecho. Del ver, la venta es del fuce, loco. Ep, ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasaba con Puto Putofuce que asco personaje Puto de mierda, siempre igual, tío Siempre liándola, nunca liándola nada. Le falta un poco de tonificación ahí a la ruña A ver, no, pues nada, eh No vamos a criticar ni... Pero un poco de tonificación de ah, faltaba. Botes falta Atrás Claro Bote salvavidas, ¿Crees que lo usaron? Vos salvavidas perdido ni grito ahí Echando fotos, loco Falta Jim. ¿Pero dónde vas? Antonio, hijo de puta Me está troleando Antonio Digo Tío, estoy controla Como el puto ano, ah, eh, loco Es porque me, con el mando me lo, estaba, me lo está saboteando, eh Qué perro ¡Shh! ¡Déjate! Perrico, que era un perrico Eh, ¿qué es esto? ¡Dios mío! Bo? ¿Está estudiando aún, este? Se ha quedado estudiando Mira, mira Fíjate ¿Y ¿Esto es algo que se estudia? Déjalo muerto. muertos Creo Que no, que no ¡Achí, ¡Hola, guapo! Me va a tranquilizar lo que te... A ver... Veo un feo y otra fea, loco. Los dos son más feos. José López. Vaya pues está, tío. Mira, ¿Para qué quiero esto, tío? Estaba estudiando. Lo hemos... Estaba... ¿Tiene examen? ¿Tiene examen? Estaba, ¿no? Estaban acabados, soy un poco jodido, lo he visto, eh. Pero antes de saltar del avión, ¿no? O algo, yo qué sé, tío. Tío, pa' atrás, tío, pa' atrás, tío, pa' atrás. Tío, pa' atrás, tío. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ver, ver, ver, ver. Es que yo qué sé, me desubico más rápido aquí que. Entonces, ya le hemos dicho hola. Mira qué bien me va sola. ¿Qué oído? Vamos a ver. Ubicación, vas, nin no ninito. <ríe> ¡Uy, va! ¿Y este machete? Eh, ah. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Uff, justo eh. Esto serio, eh. ¿En serio? Rombo actualizado. Ah, ¿y esto con la pistola? Hola. Mira qué bien me va sola. Entramos, entramos, entramos, de tirón, de tirón. Vamos a robar. la avísame, Ay, ¡Hijo de puta! ¡Pero avísame! ¡Cabrón! Yo. ¿Para qué te voy a avisar? Si ya me lo sé. ¡Uy! ¡Qué susto mala, hijo de puta! Oh, perro también. El perro también el perro se asustaba. Tu tú ya está, ya está, Manoplo y ya está. El avión se estrelló, no me gustaría palmarla así. Mira esa muchachota. <risa> <risa> <risa> está gillado, eh, Doki de, de tirón. ¿Eh, qué ha pasado? ¿Por qué se ha movido esto? Pues cuando han pasado de la lancha que le han dado el cable de buceo. Ah. Tenemos que salir de aquí ya. Pues mira, tenemos la puerta, nos han quitado la puerta ya. Ep, ep, ep, ep, ep, ep, ep. Cógelo, cógelo, agárralo, agárralo. ¡Hijo de puta! Pero una pregunta: ¿este juego que es de sustos o cómo va esto? Coño, pues claro. no hola, Wolf, tiburón. soy Blas, el de ayer, ya me acuerdo, bro. El pro, sí, el bro, máquina, bro, el fiera, sí, tío. Eres un. Plan, tío. Vamos. Si solo es un pescadito, ya ya, ya, ya, ya. Ya, ya, lo he visto que es un pescadísimo. No es un. Pe... Bueno, si es un pescado es como.